Andalucía y su sabor, primos, en este vídeo, este 28 de febrero se celebra el día de Andalucía y hoy les voy a mostrar cómo se desayuna aquí. En verdad un saludo cariñoso a todas las personas que conozco, porque gracias a ellos es que me siento aquí en casa, aún siendo ecuatoriano. El y fundamental el café con leche, hay el café americano, hay el manchado, que normalmente es lo que tomamos más, pero yo me he acostumbrado al café con leche, que tiene más café que leche, un poquito de azúcar y a endulzar la vida con este sabor en su punto a pesar que el día está soleado pues que esté caliente no, no le quita su sabor está bastante bueno oh, oh, oh, oh. no sé si lo hago en el orden adecuado o como lo tomen aquí pero la verdad que es algo digno de admirar tostada esta es la delicia que normalmente lo desayunan en andalucía en sevilla en algunas veces lo hacen al pan con aceite y azúcar simplemente que siempre se lo lleven los institutos según me ha contado y mi hermana también lo, lo ha vivido y, y bueno hay otros que como yo son de más comer y lo comen con jamón, con tomate y aceite que aproveche y gracias por ver este vídeo que es uno de los más especiales que hemos subido al canal Primero, siento que es la primera vez que lo pruebo yo creo de, de este tipo de desayunos Casi a diario lo somos. Pero eso es lo que les digo: que uno se adapta. Además, que su sabor desde el primer instante te gusta, aunque tú no estés acostumbrado. Por tanto, tienes que también valorar eso. Hemos terminado de desayunar, es hora de pagar la cuenta Pues en Cucros me ha gustado el desayuno 5 con 10 No sé, quizás piensen que soy extranjero Bueno, que sí lo soy, pero ya llevo tiempo aquí en Sevilla Cucros se ha aprovechado de mí Grande de Sevilla no he visto otro igual y siempre siempre paso por aquí cuando voy a la universidad. Por tanto ese árbol se merece vídeo. Espero Próximamente. Chao primera.